En directo desde Murcia, dicentésimo, de septuagésimo, séptimo día consecutivo de protestas. Aquí no importa que juegue las elecciones de la Federación Española de Fútbol el Mundial, la gente lleva desde las 8. Hoy pues, me he permitido estar conversando tranquilamente con la gente y aquí estamos sentadicos junto a Paula que le he pedido permiso para si comenzaba a retransmitir con ella, y me ha dicho que sí ¿Eh? cuando no quiere salir pues entonces no le grabo claro, hay que pedir siempre permiso, aquí está ella con su madre Silvia y más allá tenemos a su padre Guillermo la gente no quiere muros Ahora vamos a ver que hay bastante gente aquí concentrada hoy, pero lo primero aquí a esta luchadora que viene de es ¿eh? que está bastante lejos. ¡Paula! Buenas noches, Paula. ¿Cómo estás, Paula? ¿Sí? ¿Qué le dices tú a la gente del muro? A ver, ¿tú qué le dices? ¿Tú quieres muro? No. ¿No quieres muro? ¿Y tú quieres pasarela? Ni muro ni pasarela. Porque la pasarela es de color verde. <risas> ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? es un argumento, ¿Eh? la pasarela es fea. De color verde, pero un, un verde feo, ¿no? Es muy alta y da miedo, dile muy alta y da miedo. Porque no es así que ¿sí ve. Es así. Ah, has visto, es que no piensan en esas cosas. Los corruptos no piensan en esas cosas Claro, si la pasarela fuera rosa Sería una no, cosa no diferente tampoco. A mí me color rosa. Sí Pero La pasarela no nos gusta <ríe> A ver Ella prefiere de color rosa Pero si fuese de color rosa A lo mejor luego le diría es color me gusta, pero no me gusta, que es muy alta Claro, ahora lo que dice Que se enfoca Precisa, porque ella es muy precisa ¿Eh? ¿Ha visto? Dice que sí, ella es muy precisa Y ella dice que el color en concreto Pues no le gusta, pero ni quiere muro Ni quiere pasarela ¿Eh? Claro, es que Es así Claro Y le queremos que nos pongan aquí un jardín Un parque con columpios, con toboganes Claro Con un kiosco de polos, ¿a que sí? ¿A que sí? Es que esto no es un patio como... Es que yo tengo una escuela que tiene Patu. Muy bien. Pues nada, Paula, pues aquí a seguir, ¿eh? A seguir para que no haya muro y que puedas cruzar tranquilamente la calle. ¿Te la ¿Puedes cruzar, verdad que sí? La, la carretera. ¿Eh? La, la carretera. Claro. ¡Claro! La puedo cruzar con tranquilidad. Sí, muy tranquilidad. Sí, tranquila. tranquilidad. ¡Claro! esta? Sí, sí, sí, sí. ¡Qué la fácil! Este? la pasaste muy bien. ¿Eh? bailaste sí, un sí, sí. ¿Eh? Fijaos, qué fácil sí, sí, sí. que es. Con porque tres años. Bailaste también bailé mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Bailaste mucho? Sí, porque tú no me vi. Eh, sí te vi la otra noche, ¿no? eh, sí, pero no me diste hola, eh. ¿Eh? Ah, no te dije hola. Es verdad pero estaba con la cámara y te vi que estaba bailando con Sonia y con Mónica también. Mamá, ¿también? Ah, has visto. No te dije hola porque estaba bailando y no quería molestar. Estaba bailando con ella, entonces yo no te quería molestar y no te dije hola. ¿También? Ah. ¿La fila? La fila. La fila. Sí sí. Sí sí. Mira, aquí me está diciendo alguien que se llama José. ¿Sabéis de alguien que se llama José? José. José. José Aquí pone, dice, dice, salúdala de parte de su abuelo. Pues aquí lo tenéis. Eh, te, te está viendo. ¿Cómo se llama José Ramón? Te está viendo tu abuelo José Ramón. Salúdalo. Dile hola al abuelo José Ramón. Te está viendo aquí. Pero por aquí no está. Aquí, aquí, aquí, Paula. Aquí. ahí se está viendo. Mira, espérate, para que tú lo veas, mira. Mira. Aquí, vamos a ver. ¿Ves esos corazones? ¿Sí? Estos corazoncitos de aquí. Pues ahí, ahí se está viendo el abuelo y ha dicho que, que, te, que, que, te, que te diga hola. hola y el abuelo está enviando cora, está corazoncitos eh dile sal, salúdalo. dile hola abuelo hola abuelo claro ahí está ¿Eh? está Está ahí está ahí sí sí está ahí sí. claro él te él te ve aquí tú a él no lo ves pero él aquí sí que te ve sí, sí, sí, sí. hola hola ah. buena tenemos más compañía. Valencia y Mónica acaban de llegar también. Pues por toda esta gente hay que luchar para que no haya muro. Pues por toda esta gente hay que compartir. ¿Eh? Hay que, difundir. que, no hay que ¿Dónde vive? En Ajezare. ¿Dónde? Claro, en Ajezare. Bueno. Sí, Os dejo ahí juntita. ¿eh? Y yo voy a dar una, una vueltecita. Venga. Bueno, pues ahí hemos comentado por uno de los motivos por los que se está luchando. ¿eh? Porque Paula, Mónica, Alicia no tengan que darle la vuelta al muro que que ir por la pasarela y aquí pues ya veis la gente sigue concentrada ¿eh? que la gente ha venido, había partido de fútbol y todo, pero la gente estaba aquí he comentado más tarde he comentado más tarde, pero he comentado más tarde, pero la gente estaba aquí, o sea que bueno hemos aprovechado también estar hablando con los con la gente viendo si con esto la cámara pues al final vivo aquí detrás de una burbuja entonces ya veis que mi hermanito ya está ahí ya ha pasado sus vacaciones y, y bueno la asistencia pues independientemente de que haya fútbol o no como siempre una vez es de cena una vez es de encena una vez cena pero yo lo que dije la eh, no lo sé, no lo sé. Tengo una entrada. Me están aquí indicando que esta noche, os recuerdo que esta noche hay un concierto, que, no sé si todavía se podrá adquirir el concierto. Sí, la, en la puerta se puede, se puede adquirir. El garaje b electrónica contra el muro. Eh, lo que se recaude va para, eh, para Carlos, que bueno, es una persona vecino del barrio, al que detuvieron, retuvieron y está pendiente de juicio entonces bueno para poder costear todo lo que no, todo lo que se pueda ¿no? de, de los gastos que tenga. yo de momento me quedo de momento me quedo yo voy a ver si no la entrada ya ver lo que hago ¿Eh? Oye, yo la pantalla, ¿no? vale, vale. sí me, me dejé ayer pues tú ya sabes sea que se deja pasar por pues, la probabilidad Sí, pues... no, no, no, no. Sí, pues... Bueno Andrea. Bueno, Andrés. la pancarta está ahí en el ejército. Sí, Ella ponía un muro ahí detrás de los cantantes. No, bueno, que me están diciendo que si me voy a concierto, Bueno, eh, mi intención también era, era poder grabarlo. Lo de completo en Soterrados Rock. Soterrados, sí, correcto. El, el Concierto 2, ¿no? ¿eh? Soterrados, 2. Soterrados, rock. Y bueno, este comienza a las 10, acaba a las 7. Y estoy muy, muy agotado, ¿eh? Estoy muy agotado. Me gustaría ir, estar relativamente más cerca de mi casa que, que este lugar, que está a pasar de soterramiento. Y quizás pues sí, que voy a un rato. No sé si va a espero que al menos algún vecino grabe y pueda transmitir algo o un vídeo. Pero pues muchísimas gracias a Diante, que desde Barcelona ha organizado este concierto de la de gente tanto de la ciudad de Cataluña, como de Almería, como, como de Murcia, y todo en beneficio de, de, de Carlos. Vamos a ver. Y más cosas. Os quiero comentar. A ver, número. Rume, sí. Niño volván, ¿eh? A ver, espérate, que pueda salir por aquí. Rumen. ¿Eh? ¿No? Pues estaba hablando de, de, de concierto que lo ha organizado gente de Cataluña. Vale. La semana pasada, gente de aquí, de este movimiento vecinal, de esta Murcia libre de muro, fueron, fuisteis a Bilbao, a esa cadena humana. ¿Algún Humana, o, o el derecho a decidir Exactamente. Entonces, insisto, gente de Cataluña viene aquí a hacer conciertos en, en beneficio de los magnificados de, de estos proyectos. Gente de Murcia os va a ir a solidarizarse con las protestas de allí, con sus superhabilitadores, en este caso el derecho a decidir, no puede ser igual, porque puede ser, ser, ser, ser. contigo. Un, de un ciudadanos derecho ciudadanos básico de los ciudadanos. Un derecho básico, ¿no? De acuerdo. Pero es que además, este fin de semana también hay viajes También hay viajes sí. <risa> es una alegría. Es que. Sí, o sea, ya que pudiera ir yo, pero ya debe de ver, de, de, de, que hay gente de aquí que se mueve? Que los muy murcianos, dijo. una cosa, a ver, cuéntanos. A ver, pues hay que estar con todos los movimientos, con todas las luchas que nos perjudican a todos los ciudadanos. Un día podemos ser. Son los chavales donde vamos ahora, que son los de y otro día que menos te lo pedas puede ser tú, por cualquier protesta que tengas de, de, de, del día a día. De tu sueldo, de tu vivienda, de cualquier problema que resulta. Porque últimamente no son problemas, ¿no? Para todos. Mira, este hombre que era en embargado se también, ¿no? O sea, cualquier cosa te puede afectar que puedes terminar en la cárcel por, por nada. Por el simple hecho de de, de, de tu derecho. Porque ahora pasa que, que eh, aquí en Murcia mucha gente también ha despertado, se ha dado cuenta de que fácilmente establecíamos un juicio, y una condena, y a veces una condena ya perpetua, a alguien simplemente por lo que escuchábamos en, en un informativo o lo que leíamos por ahí, o lo que escuchábamos en de política. Y claro, una vez que no hemos dado cuenta, siendo los protagonistas, de que nos han criminalizado, nos han llamado terroristas, nos han llamado todo. La gente aquí ha abierto la ha abierto la oreja, ha abierto el corazón, ha abierto la mente vale. y se da cuenta de que, oye, habrá que escuchar a los otros que igual no es tan malo como lo cuentan. Claro, sí, aquí mucha gente se ha abierto, ha abierto los ojos, ha abierto que... que ya te digo, que, que, que en la prensa no es fiable. es fiable porque, que por lo que ha pasado aquí, estando aquí, viéndolo, y los medios de información, o sea, más que medios de información, medios de la desinformación, porque no se, no se puede comparar la realidad con los medios que, con lo que han dicho los medios. Digamos sí. que aquí la gente ya se ha dado cuenta de que cuando un medio de comunicación dice algo, lo dice por algún motivo. No lo dice pues mira, me he enterado de esto, y lo cuento. Eso pasará en un porcentaje, pero los asuntos más relevantes, los asuntos que condicionan el comportamiento de la gente, dice lo que dice y cuando lo dice y como lo dice y todo está pensado. Sí, aquí está todo estudiado, una estrategia, una estrategia de, de, de ahora mismo de este gobierno, ¿no? Este gobierno, o sea, te quieren vender una imagen que no es. quieren vender una imagen que no es. Y eso es lo que quiero ahora. Nosotros lo hemos visto aquí una cosa de las vías, porque nadie te puede imaginar que pudiesen estar manipulados lo, lo, lo, los medios de comunicación. Es que es increíble. Yo, no, yo estoy ya nueve meses que no tengo televisión, o sea, es que no quiero, estoy más feliz sin televisión. Te has desintoxicado. Eh? Sí, sí, sí, estoy ahí, me ha quedado una enfermedad que tenía ahí mental y de... que vamos, eh, que lo único que te hacía es eso, es pensar y... Te has puesto a escuchar a la gente, descubierto que cuando escucha a la gente, la gente te escucha a ti, te hace el cariño y se te ha definido. Sí, ahora mismo, sí, luego también ahí hemos, han descubierto muchos medios de medios de redes sociales y tal, que son más veraces que, que la propia televisión o periódico. Porque, claro, porque claro, tú en la social es... la... puedes elegir a quién escuchar, ¿no? la televisión, al final, el, el mensaje es unánime sí, exactamente. Claro, sí, la televisión te lo meten una... en la caja tonta que se dice, ¿no? Al final te vuelves tonto, o sea, no, no tienes capacidad de pensar por ti mismo, ¿no? Pues o sea, venga, ven a investigar esto, a ver de qué viene, por qué... O sea, la televisión que te notiza Y nada va a ir notizado, o no, sea, no, no se parece nada con la realidad prácticamente. Sí, bueno, pues sí, yo me encantaría también el poder ir, de hecho te eh, agradezco mucho el viaje acá a, la, a la Corona, que ¿eh? encuentro muy bonito, muy bien, muy bien. estuvo genial. ¿eh? genial sí. Y a ver también si podemos coincidir en algún viaje más. Por, por España, que hay, hay mucho por lo que reivindicar. ¿eh? Hay mucho, sí, hay mucho. está ahora Huelva también. Está eh, el tema de la migración, que ahora está ahí que está cerrada la frontera italiana y tal, y le estaba. Sí, que venga en un barco 128 menores sin acompañamiento, por encima haya gente que no empallice, pues ¿Cuánto nos queda todavía por educarlos? Eh? Pero mucho, mucho. mucho. Pero son la, niños, o sea, no han elegido. No, la, ¿no? la humanidad que, que... de ayudar a otro ser humano, eso se ha perdido, ya no, es interés, ¿eh? es todo... una farsa, ¿no? Aquí de... Pues... Rome, eh, que tengas un viaje aquí, a ¿no? Sí, lo he decidido en el último momento, ¿sabes? <risa> Estas cosas que muchas veces si las tienes que pensar, no las haces, Estoy fatal, estoy malísimo y tal y ya tío, voy, a, voy a hacer el esfuerzo porque creo que lo merece, lo merece que cualquiera, cualquier día puede ser tú. Y decían ese apoyo también los chavales, pues mira, ya Incluso... 500 días ya encerrados ahí, por un montazo que un montaje, que es está claro, es un montaje no hay más. Para un chaval que le quiera meter 13 años Ni, ni, ni siquiera estaba en el sitio, o sea, pero de qué, para esto que es difícil. y en cambio se suicida una persona en el momento que, que van a desahuciar y se, se, se suicida porque muchas veces la, la gente considera que quien se suicida no quiere vivir en no, realidad la gente que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir y encuentra con en la muerte la única forma de dejar de sufrir y, la, y cuando le están acosando vilmente una y otra vez y ya ven que hasta la policía que se supone que te tiene que proteger va a tu casa para echarte pues hay personas que consideran que además que al no ser violentas la violencia la pagan con, con ellos mismos no son violentas porque otra persona le diría pues oye aquí se va a, ir a tomar un común cuando, cuando venga la administración judicial y no, al final acaban con su vida, son asesinatos, y no, son, son, son, no son suicidios y eso en cambio no trasciende no trasciende lo... es, es, es terrible oye pues yo encantado de que también vaya en representación de quienes no podemos ir ahí, tenemos, tenemos ruido. Ahí para que escuchen y... Genial, pues oye, que estamos ahí la Genial. La verdad que gente así es la que hace Murcia, es la que luego cuando vas por ahí, pues te sientes, puedes sentir cierto orgullo de, oye, pues mira, pues, tú eres de Murcia, sí, soy pues, si de Murcia, pues gente como Rume, que lucha y que va a los sitios y que se esfuerza. Pues así, ¿eh? Ahora. Si me dice soy de Murcia, como otra gente que, que sale a, a palanca y que lo ve todo venir o mira para otro lado, pues entonces no soy de Murcia, claro, depende con qué me preocupes. No. Y que si queremos cambiar algo desde casa, no se cambia Las redes sociales es un apoyo, pero hay que estar en la calle, hay que salir a la calle. Si no sales a la calle la gente no te ve, no hay ruido, no hay, no hay nada. O sea, tú puedes ahora por tuitear, van a tu casa y te llevan a la calle y no se entera nadie. Está. Ya está, donde se hace ruido es en la calle, hay que salir a la calle. Hay que, estar, hay que estar en, en, la, en, la, en los dos sitios, en, la, en las calles virtuales, que son las redes, y en las calles físicas. Si estás solamente en la calle y no lo comunicas, pues no existe, y si estás solamente en, lo, en las redes, pero no baja, pues no siente. Entonces claro, hay que claro, estar bien. en los dos sitios. Hay que estar en los dos sitios. O sea, la, eh, las redes sociales son una herramienta. Ahí está, no es el fin. O es sea, una herramienta. Totalmente. O sea, ya está. De comunicación. O sea, de discusión, de comunicación y... Ayuda, ayuda, a informarse, ayuda a comunicarse con la gente, a organizarse. Pero realmente la lucha se no era... viene. Bueno, una, una ah. Venga. Venga. Gracias, tío. Buenas noches. Venga. Pues eso, que me han dicho que hoy, imagínate, viene gente de Barcelona hace un concierto. Gente como Rume, que eh, se fueron hace unos días. El, el, el fin se han pasado a, a Bilbao para la, la, la cadena humana este fin de semana se va para, para, para Navarra en apoyo a la, a la gente de a, a Sasua, Sasua pues claro eh, esto es de, es de admirar, ¿no? es de admirar porque lo fácil es ponerse de parte del fuerte y de parte de de la opinión de la corriente social, ¿no? Pero cuando te pones. a ver. ¡Ah, muy bien! Ahí disfruta. Eh, hace un calote de, de espanto y claro, y a ver si está, como está no sé su el aipo. Pues. Dime. Dime. El, el, el lunes Radio Vía, ¿no? El lunes Radio No, ah, ah, okay. no, no. ¿Pasa algo el lunes que no.? No lo sé. ¿Qué pasa el lunes? No lo sé, no lo sé. No lo tengo ni idea. Nos vamos, nos vamos para el sasqua, nos vamos para el sasqua. Mira, hay gente que se va para el no, no Nos la vamos a Pamplona. A Pamplona. Yo que me da mañana nos vemos allí. Nada, no, nada, anda. Y mira ahí. Es más que has pasado por la peluquería, ¿eh? ¿Eh? ¿Has pasado por la peluquería? No, solo por Durdes. Si, por No, ¿eh? no, pero te has el pelo, ¿no? No, no, pero te has el ¿no? No, pero te has tintado el pelo. Que yo, a ver, no siempre lo pillo, pero a veces sí. Ojo, que no siempre lo voy a pillar, pero esta vez yo creo que sí. Esta vez sí. ¿Eh? Cambia de luz. Claro, ya, a poco con la gafas. Yo creo que tiene, ¿eh? Le has dicho, es con, con la gafas. A poco con las gafas me Lunea, que le he puesto el pelo morado. Claro. Sí, no Venga, sé, nos sé. vemos el lunes. Venga, hasta, hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues gente de aquí, de, de, la, de las vías, que se van para al Me comenta que el lunes me dice, de Juan que si hay radiovías. Claro que hay radiovías. ¿Qué va lunes? Yo no sé lo que pasa el lunes. El lunes es un día especial, es un día concreto como para que no haya programa de radio. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Claro que, que tiene que haberlo. El lunes, Radio Vía, El programa de la gente, para la gente, en directo, desde de las vías. Aquí, en esta revuelta de la huerta, ya hay hasta una radio. Bueno, estamos comentando, eh, se hace como se puede, pero tú sabes lo bonito que es emitir en directo en directo, con sus, con sus problemas, con sus ventajas, sin censura alguna, en la calle, rodeado de la, de la gente... Es precioso eso, es precioso. Es Radiovías. ¿Eh? Se puede seguir, de momento, a través de Spreaker, a través de la... Bueno, puedes seguir en, en, la, en Radio Radiovías en Twitter, en Facebook. El podcast está en Spreaker. Y luego, en muy pocos días, Estará también en iTunes, en, en, en otras reproductores de podcast que tú utilices. Incluso en una aplicación propia también. Va a haber una aplicación propia. Es decir, tú imagínate, aquí nos querían callados, nos querían silenciados. Y estamos retransmitiendo en directo, en Facebook, en YouTube, en Periscope. Luego en, en, en podcast, en podcast en directo. Es que, que no, ¿sabes? que no no nos van a callar? Y, y, y sí, desde la calle. ¿No nos echan a la puñetera calle? Pues en la calle. Las carreras serán siempre nuestras. P... Las calles serán siempre nuestras. P... Y allí, pues esta imagen que ¿eh? de, de se produce en Murcia, más de 90 veces al día, el tren pasando por la puñetera superficie, que la vecino lleva más de 30 años. Me han confirmado, usted decía casi. no, no, no, me han dicho, no, eh, Puedo demostrar que hay eh, recortes de prensa escrita de, hace más de 30 años en los que ya salíamos a la calle en protesta de, por la cantidad también de muertes que se producía en estos pasos a nivel. O sea, hace más de, de 30 años. ¿eh? Resulta que no solamente no los quita. Sino que además te ponen un muro, una catenaria de 25.000 voltios y una pasarela construida encima de unas acequias que eso pues te de... además, pone en riesgo tu integridad física. Pero aparte es que te encierren en tu propio muro hasta mañana. Que te, va. que te encierren en tu propio barrio con un muro que te, que te separe. Es que no tiene nada que ver. Un día de estos, un día de estos, os voy a enseñar, os voy a enseñar el muro que está al lado de mi casa, ¿vale? Yo he dicho en alguna que otra ocasión, la verdad que da afecto muro, por además por el día hace un calor terrible, pero bueno, aquí una vez ya mostré eh, el muro y el calor que hace, más que nada, para que se viera lo que se padece, lo que se sufre, cuando se tiene que dar el rodeo para para ir a la pasarela si finalmente acaban construyendo el muro, más que nada por el calor que hacen Murcia, bueno, ac acabé, acabé que empapadísimo del calor, casi a punto de desfallecer, y eso se puede ver reflejado fácilmente en que estaba ya tan. Insisto, a punto de, de, de fallecer se me cayó el teléfono móvil y mira cómo está, reventado. Se me ocurrió venir una mañana aquí a las 10 y media a grabar para mostrar la realidad y la realidad es que el móvil se ha ido la puñeta. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Pero claro, había que mostrar, había que mostrar que cruzar dar un rodeo, fijaos, dar un rodeo, y este lado aún que hay carretera, pero en el otro lado no, de dos kilómetros, 200 metros, para luego cruzar una pasarela, a las doce y media, a la una, a las dos, a las 3, a las cuatro, a las 5, que hace un calor terrorífico, aquí en Murcia, pues, pues, eso lo que hace es que muchísima gente no vaya al otro lado, simplemente decida quedarse en su casa. Se quede aislada. Se quede aislada. Son, estamos hablando de cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas. Pero claro, la gente yo creo que es comprensible que no quieran, que no quiera este muro. O sea, lo que no es comprensible es que después de más de nueve meses todos los puñeteros días Aquí en la calle, aquí en las vías, que ya llevamos 277 días. todavía no hayan medidas políticas de, de, de parar esto. O sea, tiene que venir un juez a decir que esta obra... Adiós, me llevo al Venga, <risa> ahí lo tengo. hasta mañana Andrés. ¿Tiene que venir un juez a decir que esta obra es ilegal? O sea, tú imagínate que, vas, que estás en la calle y ves que están violando... A una persona. Mañana, mañana a lo mejor vendré por aquí después de, de una comida que tengo. Venga, Andrés, venga. Andrés que viene aquí todos los días. Fijaos, eh, Andrés, eh, Cruza el paso de cebra. El paso de cebra, el paso a nivel. ¿Cómo cruzaría. cómo cruzaría. por la pasarela? Eh, pues por eso Andrés viene aquí muchísimos más días. O sea, si no viene todos los días, prácticamente todos ¿eh? bueno, pues decía, tú imagínate que estás viendo, que estás presenciando una violación en la calle ¿tú tienes que esperar a que un juez diga que a esa persona la están violando para tú hacer algo? ¿Eh? o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Entonces, que no nos vengan con excusas que no nos vengan con excusas aquí hay un muro aquí están partiendo la ciudad en dos, aquí la gente lleva más de nueve meses a la calle, diariamente. Si los políticos no hacen, no paralizan esto, entonces, ¿para qué están? ¿Para qué están? ¿Qué pasa? Que para eso no tienen poder, para otras cosas sí. Para llevárselo crudo, tienen poder, pero para procurar el bienestar de la gente no. Para eso hay que esperar a que haya una, una sentencia judicial. Bueno, yo insisto, yo insisto que igual que la gente hace más de lo que incluso puede, habría políticos que podrían hacer más de lo que se supone que pueden. Y me da igual, el color, la ideología, me da absolutamente igual. ¿eh? Me da absolutamente igual. Yo comprendo que ponerse de parte de la ciudadanía pues puede tener una repercusión en la carrera política de, de estas personas y que esa repercusión no sea precisamente positiva. ¿Eh? Tú te pones de parte del dinero y avanzas. Va ah, así. Tú te pones de parte del dinero, de parte de los intereses económicos y trepas. Trepas pero a una velocidad increíble. Y cuanto más alto estás, más miras por encima del hombro a la gente y la gente parece que tenemos la costumbre de que si alguien está arriba, admirarle. Pues a lo mejor es un trepa. Pues yo a mí me da igual que una persona esté arriba a mi altura que abajo. Yo no la tengo que admirar porque esté más arriba. Porque igual, insisto, es un trepa. Entonces, insisto en el ejemplo. Si yo veo en la calle a una persona que la están atracando, yo no tengo que esperar a que un juez me, me diga que a esa persona la están atracando para yo hacer algo. Yo puedo hacer algo. Si yo veo que en la calle hay una persona que está... que se ha desmayado o que está mal en el suelo, yo no tengo que esperar a que un médico me diga sí esta persona le ha dado un infarto. Yo llamo a... hago algo. Llamo a urgencias, hago lo que sea, ¿no? Entonces, aquí vale que se puede esperar a que un... haya una sentencia judicial pero ¿para qué hay políticos? ¿para qué? ¿para qué? el voto de la gente si sí lo van a querer y luego ese voto lo usan durante cuatro años ¿sabes? No. cuatro años o el tiempo que le dé la gana porque si quieren adelantar las elecciones porque consideran eso le va a dar más beneficio, te la adelanto. Bueno, sí. No te ponen las lecciones cuando menos le interesa, te cuando más le interesa. ¿Eh? Pues aquí en Murcia, ya haya fútbol, ya haya... lo que sea. La gente está en la calle. 277 días. Consecutiva 277, y bueno, y aquí vamos a acercarnos ahora a, a, la, a la realidad, Carmen. Vienes todos los días con, con la, con la perrica. No, no puedo venir con la perrica. No, porque me acaba de decir la veterinaria que hasta que no le ponga la segunda vacuna de sacarla nada, porque hay una enfermedad que, que tiene que llevar dos vacunas ¿Ah, sí? porque no tiene defensa. Es tan ¿Cómo? chiquitica. Claro. Así que mañana ya no ¿Cómo se llama? ¿Eh? Kika. Kika. Kika. Kika la ha puesto mi. Mi nieta la ha puesto ese nombre. Mira, no Esto ha sido de ya? hace poquitos días. ¿Eh? Esto que es. Ayer, ayer me No, ayer no, antes de ayer ese día. Antes de ayer. Me ha parecido ya. Ya con, el, con la vacuna y todo, ayer allí, allí ya durmió un casi eh, va a crecer. Y es buenísima, poquito, poquito. Va a crecer aquí, va a crecer aquí en, la vía, en la vía. Y tiene que un esto, día que pasear. Eh, y tiene que pasear esto. Tiene que hacer pipí encima de las vías, sin, sin que haya vía. Exactamente. Así un día que se le escape. ¿Eh? Esta es la perrita de la vía, el recuerdo de la vía muy bien Venga, ahí no le molestamos con el foco ¿eh? que el foco le está delumbrando ch chiquitilla como habéis visto la, la perrita ¿Eh? bueno pues son ya camino de las 11 de Cibrio a Radio Díaz? se le puede enviar archivos de audio sí. es así como, ah, cierto mira hay un whatsapp y un telegram el número 6, 4, 4, 0, 60, 570. Lo repito. 6, 4, 4, 0, 60, 570. Vamos a ver si lo puedo poner en la pantalla para que lo podáis ver. Dile, sí, sí, sí. ¿Te voy para allá? Ahora voy para allá. Ahora vale, voy. espera, ¿qué estás viendo? ¿Eh? ¿Qué estás viendo? ¿Qué <ríe> estás viendo? <ríe> que me han preguntado por un número de teléfono y lo quiero escribir y lo quiero escribir para mostrarlo. Y ahora voy para allá, ¿vale? Vale, Vale, pero, pero viene dos segundos. Ahora después voy para allá, venga. Ahora, ahora viene, Maca, vale. venga. Ahora viene dos segundos, dos segundos, muy bien ahí está, me llama, me llama Paula me llama Paula y, y Mónica ahora iré para allá ahí está eso, es sí, 644 060 -560 570 vale, ya está ¿sí? ahí, puedes dejar o una, si es de Murcia o, o aquí, pues una denuncia de una injusticia social que quieras visibilizar, o aquí de España, incluso de otro país, ningún problema, ¿eh? dices tu nombre, antes de enviar el mensaje, antes de enviarlo, o después, como prefieras, escribe un mensaje de texto, ¿no? igual posiblemente después tenga más sentido, no envías el audio y, y luego pones, este mensaje, soy tal persona, de tal ciudad, de tal país, y en el mensaje he dicho esto, esto y esto. ¿no? Haces un pequeño resumen para que a la hora de escuchar todos los mensajes, pues no sea más fácil. Todo lo que sea reducir la incertidumbre, ayuda. Entonces envías un mensaje de audio al 644 060 570 y todos los mensajes de, de audio, en su mayoría, los publicaremos, en eh, su mayoría, dependiendo de los mensajes que hayan. ¿no? Si hay poquito pues es más fácil. Eh, los escucharemos en Radio Díaz el próximo día pondré también en un, en un tuit, en Facebook, el número de teléfono para que... Y, y con el logo definitivo hay prácticamente un empate, pero bueno nos quedaremos con, con uno y... y ya está, para cambiar sin hay tiempo. pero es un logo además, pues, decidido por la gente la radio hecha para la gente e insisto, por ejemplo, mi, pues tú envía un mensaje desde Osona y dices, mira, soy mí, estoy en Osona, Barcelona, y, y ya, no, comenta lo que tú quieras aquí a la gente. Porque además, insisto, que pequeños gestos hacen grandes gestas. Entonces, que no nos dé vergüenza, eh, tenemos que escucharnos más, tenemos que, que, que acercarnos. Tenemos que acercarnos ¿no? y, y las, las redes sociales, la tecnología, nos permite eso, nos permite eso. Es enviar mensajes y además lo bonito que será escuchar aquí en esta plaza vuestras voces que vienen, se sentirán como proyectadas desde vuestros lugares y que van directos a, a la emoción, al, al corazón de la gente. Es precioso. ¿sí? ¿Eh? A ver. ¿Me llamaban por aquí? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, me ¿Qué me decías? <risa> ¿Te <risa> que a ¿Qué me decías ¿Qué me va ¿Qué ¿Qué ¿Para qué? Un momento, no un momento, miedo. le hago espera, espera. una pregunta. ¿Para qué dice? Pues para hablar, para dos segundos. Ah, pa para hablar, claro, es que ya es suficiente motivo, ¿tienes razón? Sí. ¿Le hago una pregunta? Venga. ¿Están preguntando por aquí? Eh, ¿Están preguntando cuántos cuánto años tienes, Paula? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo seis. y ahora cumplí cinco. ¡Hala! Oye. ¿Y tú cuántos cuánto años tienes, Mónica? Seis. ¿Y sabes qué? Que el diente no me lo han quitado porque nada más subí mi coche y mi... me... Le mando un mensaje a mi madre de que, de que me deje un cita para, eh, para que le dé una. 25. Anda. Bueno, es que he a ver, algo. Pues para mí, para que le caiga un cierto. Para que le caiga un cierto. ¿Pero sabes que.? Guau, viene a dos y tú, pero ya una moneda y un legado. ¿Ah, sí? Pero también con los que? ¿Es con los mayores. En con los Dime. Mis sandalias? A ver. con mis que? ¿Es con los que? ¿Es chulo con los que? que? ¿Qué pasa? Y entonces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces ¿Qué? ¿Eh? zapatillas ¿Vamos Ahora verla. Sí, son bonitas. ¿Sí? Son de pupurina y ni que la ¿Eh? ¿Son de ¿En Mónica! La, la, ¿El abuelo de, de Mónica? Sí. Francisco. La ¿Eh? ¿Y, y Hola, la la eh, pues, es mi mamá. Ah. Y aquí está también el papá y la, y la mamá de Alesia y, y, y de Mónica. Y el papá. Y el papá. El papá y la mamá. Claro. Porque estoy moviendo tanto que. <risa> ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Eh? ¿Y, y, y no ¿Y hemos tomado un calipo, ya a mí se me ha caído el calipo a su suelo. Yo la No, es que ¿Sabes está... qué? ¿Sabes qué? ¿El helado? Sí, se le ha caído. Es que, contando, se me ha caído un helado, es que era um, un eucalipto y se ¿Sí? Me, ¿Sí? me ha derretido un helado. ¿Sí? Claro, ¿Vale? claro, no, se ha a caído. A ver. Bueno, esto no lo que lado que necesito. espera, ¿Qué? espera, espera, espera, espera, que no, espero, eh? que no espera, espera, es que no, que no, que no queremos muros, que no, que no, que no queremos muros, que no. No, quitamos. Que no queremos no, que no, que no queremos muro Espera, que no, que no, que no queremos muro que no, que no, que no, no quita, queremos Más muro, no? No, no, un momento, bien? que no que no que no queremos no que no queremos no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no que no verdad? no que no espera no, no que no no no, no no no Mira, un momento, pásamelo un momentito, pásamelo. Mira, pues, voy a hacer una cosa. El próximo día, o dentro de unos días, voy a traer dos micrófonos. Para que podáis hablar las dos a la vez. Pues yo quiero un micrófono de color rojo, oye. Pues tengo también uno de color rojo. ¿Están? Sí. Yo quiero uno azul. También tengo uno azul. creo que tengo uno, no sé si es un azul muy fuerte, pero también tengo. ¿A ti El azul ti? ¿A ti? Es ti? ¿A ti? claro ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? no hay que luchar para que no haya ¿A ti? que ti? ¿A ti? se esa una cosa que es la, que, el verde, que que no, no, que no, nada no, no, no, no, no, es un no, es un error. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cómo cómo cómo cómo es No, me no. No, no, no. que estar cruzando la calle no, no, no, al final me voy a animar yo un día también y me voy a hacer que, que va en todo, ¿eh? Ya ves, ¿eh? ¿Sí? ¡Era ¿Eh? vez que lo hablás! ¿Eh? Bueno... ¡Claro! No, pero lo que vamos a hacer ya es, es ya descansar un poquito, ¿sabes? Descansar un poquito y despedirlo, decirle, decirle, oh Dios, a la gente, tú también vive, es muy lejos. ¿Dónde vives tú? En vive esto? Eso está muy lejos a qué si con el coche? pasa ¿Tru nada -tru? ¿Tru <dis> wow. el profenid no qué nada con el profenid no pasa nada con el profenid de pasa nada como yo vivo en Aquí nos cuentan todas las novedades. Su padre es el secreto. De. de Ella aquí. de la de de <risas> para cansar ¿no? Pues sí, mira, esto es lo quiere que ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué Para cansar Si quiere le... Le y esamo papelito un ido, un verde papá es no claro, o sea, no sé él, no para ¿no dormir vamos a ver, vamos vamos descansar. vamos vamos vamos a, vamos a vamos vamos vamos a vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos te desconectamos, pero hay que ver... ¿Dónde está la cámara? está la cámara. Mejor no que, que dile di adiós la a la, la, la cámara, adiós la a la, la gente. Dile buenas noches a todos. Vamos a ver si... A ver, espérate, ¿dónde está la cámara? De está ¿Desconectas tú? ¿Le das para abajo a la pantalla y desconectas? Vale. ¿Le doy para abajo a la pantalla y de desconectas? Sí, desde el medio... ¿Vale? Buenas noches ¡Buenos espera. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos Dale la vuelta ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! 20 segundos al botón rojo, ¿vale? Cuenta 20, cuenta 20, 40. para podernos despedir. Ahora sí. sí. No, no, Dios. tío. Levanta. No, Hasta no, mañana. Adiós, adiós. gente.